Pacheco y Botello. Pacheco y Botello en el Congreso, un juidero. Ay, ay, ay. El diputado Pedro Botello y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, se enfrentaron se enfrentaron en una de discusión en la sesión de este miércoles por el proyecto de ley que entregaría el 30% de la FEP, los trabajadores dominicanos. El enfrentamiento caldió los ánimos de los diputados en la sesión de hoy debido a que Botello procuraba que se incluyera en conocimiento y Pacheco alegaba que no había consensuado en la Comisión Coordinadora de los Temas para calmar el asunto fue necesaria la intervención de varios diputados que lograron llevar a Botello de regreso a su currul. Antes de esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reaccionó de forma irónica y molesta al pedido del legislador Pedro Botello en introducir el proyecto de ley que libera el 30% de los fondos de pensiones. La actitud de Pacheco cambió y comenzó a realizar comentarios irónicos, indirectos, luego que Botello insistió en conocer, en la sesión de este miércoles, la iniciativa legislativa que busca dar los trabajadores un porcentaje de su fondo de pensiones para hacer frente a los efectos producidos por la pandemia COVID-19. Vamos a ver este video, señores. Ahí está Botello, y diciéndose de todo con Alfredo Pacheco, amenazándose. Y lo que me pase a mí. Ya. <ríe> Ay, Dios mío, ¿eh? Lo que me pase a mí, tú eres el culpable. No fue la palabra de Botello. Eso es un problema de, de ego que tienen. que hay que corregir en cuanto a eso de eh, la sesión de la Cámara de Diputados Pacheco que no es fácil Botello que no imagínate tú señores